Como te explico, que tú no sirves para nada más que chupar pico No lo repito, no, si ya lo dije Hay que tener mucho cuidado con lo que uno elige Con lo que das, con lo que exiges Los cosas como mis sticky fingers Quítalo de la calle, si no es pa' que lo pinte Parece que a mí nunca se me va a quitar los pinches Fíjate en el detalle, a qué es lo que viniste No hay lugar para el miedo porque limpia